¿Qué significa, en términos concretos, vivir en situación de pobreza severa en España? En 2020, la renta media por persona anual de las personas en pobreza severa es de 2.471 euros, y la de aquellas que no lo están es de 13.325, es decir, cinco veces más.